mis hijos salí del país, con mis hijos para trabajar y tratar de darle una mejor calidad de vida y me siento feliz y orgulloso porque en este momento, eh, y desde hace tiempo ya lo hemos logrado. Desde muy joven me gustó la gastronomía, eh, estudié cocina, Trabajando, me pagué mis estudios y comencé con mi carrera profesional haciendo pasantías en el Hotel Caracas Hilton. Hace ya tres años y medio, eh, la primera vez que salí del país emigré a Lima, a Perú, en donde tuve la oportunidad de comenzar a trabajar al lado de chef de reconocida categoría, también pues de aprender un poco de gastronomía peruana y un poco de gastronomía Nikkei, que es la fusión de la, de la comida peruana y japonesa. las condiciones en que estábamos no eran las favorables para nuestros hijos y nosotros decidimos venirnos a Medellín, en una tierra más parecida a nuestra ciudad de origen y desde que llegamos a, a Medellín te puedo decir, como le digo a todos los que me preguntan, desde que llegué a Colombia no conozco un día malo. Yo entré como turista al país y Tenía la posibilidad de tramitar mi residencia como padre colombiano, como efectivamente lo hice luego, pero en ese momento no contaba con el dinero para poder hacerlo. Pues trabajaba a destajo, ganaba realmente algo que apenas me alcanzaba para cubrir mis necesidades, pero ahí fui comenzando, después trabajé de doble tiempo en una panadería también ayudando en las mañanas y en la noche trabajaba en Arepera. Después que obtuve mis documentos, trabajé en un restaurante de suchas que mismo en, el, en la zona de, de Envigado y ahí tuve la oportunidad de conocer a quien hoy en día es mi socio. Nuestro negocio se llama Suchi Service Barra. Realmente comenzando, comenzamos siendo Suchi Service Barra fue cuando ya nos instituimos acá en el local. Suchi Service fue desde que empezamos en, el, en la casa. En nuestro mobiliario lo elaboramos a partir de material reciclado, lo hicimos nosotros mismos. Estos son unos rolletes donde viene papel importado, vienen, son bobinas de papel. Cuando sacan el material que viene ahí, este es material de desecho. Nosotros lo cogimos, lo cortamos al tamaño que nos servía para usarlo de asiento y le pusimos estas tapas de, eh, que es de madera comprimida. Esto nos da un, un ambiente pues, eh, ecoamigable. Ah, siempre tenemos aquí presente pues, nuestra gorrita que es como un pequeño símbolo para recordar de dónde venimos y también para que la gente que viene a visitarnos nos identifique. Mira, aquí tenemos un rollo dinamita que viene relleno con calamar apanado, queso crema, aguacate y el topping es de una crema que hacemos con masago, que es el caviar de cangrejo, mayonesa, guacame, que es una ensalada de algas marinas y que es un palmito importado. Por acá tenemos un rollo acebichado que viene relleno con queso crema, mango, eh, ceviche de pescado blanco y el topping le ponemos una mayonesa acevichada con corte de calamar apanado. Seguido tenemos un rollo que llamamos huitomaki, relleno también con calamar apanado, queso crema, aguacate y el topping le ponemos una mezcla que hacemos con salsa barbecue y queso parmesano y luego viene flameado con un toque de aceite de ajonjoli que definitivamente realza todos los sabores de los ingredientes que eh, están contenidos allí. Y por acá tenemos un rollo Filadelfia, que son los clásicos Filadelfia y California, contenido con salmón, queso crema, aguacate, y el California es con carne, queso crema y aguacate también. esperanza definitivamente es una esperanza poder volver a mi tierra y poder disfrutar de la calidez de la gente de mi familia que tengo ya tres años y medio que no puedo abrazar a mis viejos a mis hermanos a mis primos a mis amigos de crianza a mis amigos del cole o sea impresionante todo lo que se extraña todo lo que se siente todo lo que se sufre también en la distancia y también la fortaleza que uno quiere a través de, de de esa distancia, se adquiere una fortaleza increíble porque uno aprende a llevar, a llevar ese olor eh, y a transformar ese dolor en acción positiva.